Bueno, saludos, soy Rael Vanguera. En esta hora les traigo eh, la solución para corregir error por falta de archivos, de archivos DLL. Una vez en la descripción del video les dejo la extensión para descargar eh, el paquete de DLL. Una vez se les descarguen, eh, presionan botón derecho del mouse y luego presionan en extraer aquí. Una vez se les extraiga, eh, presionan doble, pulsan dos veces sobre la carpeta, una vez se les abra, vamos a seleccionar todos estos archivos, los copiamos, nos vamos a Equipo, Disco Local C, Archivos de Pro, eh, perdón, eh, Windows, buscamos una carpeta que tiene por nombre System32, y esta que dice CTU64, vamos a pegarlo en esta y en esta. Entonces abrimos esta y pegamos. Eh, tienen que tener cuidado, no vayan a pegarlo dentro de una de estas porque a veces a usted les va a aparecer así. Entonces usted presiona el clic derecho y pegar aquí no. Procuren eh, maximizarla y pegarlas acá afuera. Que no te he seleccionado una carpeta sin específico, es afuera para que quede pegado eh, junto con esto que están aquí. Entonces, eh, presionan acá afuera y luego damos eh, botón derecho del mouse y luego pegar. Luego eh, dan, presionamos en reemplazar archivo en el destino. Palomeamos aquí y, y presionamos en continuar. Y luego eh, palomeamos aquí y damos clic en omitir. Porque hay unos que no los acepta y miren que aquí ya pegaron. Eh, nos regresamos y luego nos vamos para la, eh, para la otra carpeta, en esta miren, en esta que está aquí. La abrimos y hacemos lo mismo, pegamos, reemplazamos, continuarnos bien de palomear ahí. Aquí palomeamos nuevamente y damos en omitir. Miren aquí ya pegaron, cerramos aquí y en caso de que eh, uno de los archivos de LLE, algún programa le pide un archivo dll, y el, y, un archivo DLL perdón, y el archivo ya esté en esta carpeta simplemente copien el archivo y lo pegan donde está la extensión .s del, del programa si no saben encontrar esa extensión simplemente se van a equipo eh, disco local C Buscan la carpeta en donde está el programa instalado. En mi caso, eh, el que voy a buscar está aquí en, en archivo programa por 86. Si sí, el sistema operativo es de 32 bits, sí, apenas les va a aparecer archivos de programa, una sola carpeta. Pero este como es de 64 bits, aparecen, aparecen las dos. En 64 bits está en estas. Entonces abren aquí. Y eh, buscamos el programa y pegamos los archivos de la extensión.es. Mira, aquí está lo pegamos aquí. Eh, en caso de que no sepan encontrar el, el, el, eh, no sepan encontrar, eh, no, no logren llegar a esta carpeta el este los programas por lo general les dejan un acceso directo ustedes simplemente presionan botón derecho del mouse en el acceso directo y luego le piden que le eh, abra la ubicación del archivo entonces ustedes le dan allí y miren que abre la carpeta entonces de ese modo eh, corrigen esos errores de, faltantes. En la descripción del video les dejo eh, el, el, la extensión para descargar la carpeta con, que contienen los archivos DLL. Bueno eso ha sido todo por hoy y espero que disfruten de los archivos y no olviden eh, suscribirse y en caso de que tengan algún problema eh, por favor eh, me escriben ahí, me dejan un comentario en la descripción del video yo trataré de solucionarlo. Chao.